Hola gente. El día de hoy estamos en A One Piece Game. Un juego de Roblox, este juego basado en el anime One Piece. Lo que les quiero enseñar hoy es a cómo conseguir las frutas que hay en este juego y todas sus formas posibles de obtenerlas. <tose> La primera forma de conseguir una fruta, es buscándola bajo el tallo de estos árboles que se encuentran en cada isla del juego. La segunda forma de conseguir una fruta, es buscándola en los cofres que hay en cada isla, pero la fruta solo tiene una probabilidad de un 0,5% de que salga una fruta en ellos. Una tercera forma para obtener alguna fruta, es con el sistema de intercambio que existe en el juego. Para la cuarta forma vamos a ir a Lowgetown. Una vez lleguemos a esta isla, vamos donde está el NPC. Hablamos con él y nos ofrecerá una fruta random por el precio de 25 millones para este método toca tener mucha suerte y es el método más usado para obtener frutas. También se pueden obtener frutas luchando contra diferentes jefes que hay en el juego, como con Crocodile que está en la isla desierta, una vez lo derrotemos este nos dará con una baja probabilidad una fruta de arena. Bueno eso fue todo, si gustan me podrán apoyar con una suscripción, dando like al vídeo, comentando y compartiendo con sus amigos.